Biografía de Damaso Pérez Prado. Damaso Pérez Prado, Matanzas, Cuba, 11 de diciembre de 1917. Ciudad de México, 14 de septiembre de 1989. El Rey del Mambo fue un músico, compositor y arreglista cubano que adquirió la nacionalidad mexicana a los 64 años. Era apodado Cara de Boca. Damaso Pérez Prado es conocido sobre todo por sus aportes al género del mambo, que tiene sus orígenes en el danzón cubano y que daría pauta al surgimiento y desarrollo de, del cha-cha-cha, así como también de la música surgida a finales de la década de 1950 y conocida luego desde principios de los años 1970 como salsa. No fue el creador del ritmo, que ya se tocaba en La Habana de finales de los años 30, pero sí su mayor difusor a nivel internacional. Estudió música en su cuba natal. Trabajó en diversas orquestas en La Habana en los años 1940. Fue también durante un corto periodo pianista de la Sonora Matanceira y de la orquesta Casino de la Playa. 1948 cambió de residencia a la Ciudad de México para crear allí un grupo musical. Allí estuvo trabajando con la compañía RCA Victor. Se especializó en el mambo, del cual es considerado uno de los mayores exponentes. hay Pianista de niño aprende el piano clásico con Rafael Somavilla y conocedor a fondo del teclado. Ha sido considerado por expertos críticos como uno de los mejores en este género de la música popular. Su interpretación de la célebre pieza El Manicero de Moisés Simons es única en su clase con acompañamiento de ritmo y bongo. Como compositor conoció muy bien el manejo de la partitura. De ahí nacieron no excelentes piezas como Mambo en Sax, La Chula, Linda, Silvando Mambo y Mambo de París, entre otros. En 1942 se instala en La Habana, donde toca el piano en los cabarets y después en las diferentes orquestas: Orquesta Cubanei, Orquesta de Paulina Álvarez y en la más famosa orquesta cubana Casino de la Playa. En 1947 Graba Kerry Colmambo y parte en gira hacia Argentina y Venezuela. En 1948 su música se inspira del jazz de Stan Kenton y las casas disqueras cubanas ya no quieren hacer sus grabaciones. El cantante cubano Kiko Bendigue lo invita a México, donde funda su orquesta y contrata a Benny More como cantante. Compone tantas piezas que no les da ni siquiera un nombre sino números, el mambo número 5 y el mambo número 8 son las más conocidas, el 12 de diciembre de 1949 saca un 78 revoluciones con Qué rico el mambo en una cara, y mambo número 5 en la otra, desatando lo que se llamó la mambo manía. Pasado al clima del mambo, es llamativo que Damaso Pérez Prado, una vez compuesta su pieza musical Patricia, en 1958, y obtenido su éxito correspondiente, la grabase muchas veces y con diferentes arreglos, actitud que parece demostrar que tuvo por dicha pieza una especial predilección. Esta pieza fue utilizada en 1960 después por Federico Fellini en su película La Dolce Vita. finales de los años 60 tuvo un gran éxito con su melodía Mambo de Taconazo y recibió un reconocimiento especial en Torreón, Copahuila, en donde residía la familia García Villarreal, con quien Damaso Pérez Prado tenía estrechos lazos de amistad. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran las ya mencionadas qué rico el mambo y mambo número 5 esta última después lanzada en una nueva versión en 1999 por el cantante alemán Luis Vega Pérez Prado fue reconocido también por ser el autor del mambo del Politécnico usado comúnmente en eventos y celebraciones importantes del instituto Politécnico nacional de la ciudad de México y el mambo universitario usado comúnmente en eventos y celebraciones importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la década de 1960 estuvo ausente de México, una leyenda urbana apunta a que una antecedencia con el gobierno mexicano, porque éste le prohibió interpretar el himno nacional mexicano a ritmo de mambo, aunque también se parajan desavenencias políticas. Sobre este punto han surgido varios mitos. Por primero, que habiendo compuesto un mambo con tema del himno nacional, el gobierno mexicano lo deportó. Segundo, que el hijo de los compositores Gómez Barrera, envidioso por su éxito desbordante, instruyó y lo deportaron. Tercero, que el líder de los músicos, Venus Rey, al no dejarse de explotar, Pérez Prado, intrigó y lo deportaron. Cuarto, que tuvo desavenencias contractuales con el propietario del Teatro Margo, lo denunció y lo deportaron. Y quinto, que fue por un lío de faldas, estaba en México la vedette brasileira de a Amar, quien sostenía a de Romance con el expresidente Miguel Alemán. Damaso le ofreció hacerle una estrella rutilante si firmaba un contrato de exclusividad con él y por principio de cuentas harían una gira al Japón. La joven brasileña de 25 años se inclinó por su carrera artística mundial y alemán decidió cortar por lo sano ordenando la deportación de las cinco versiones la última parece ser la verdadera toda vez que la primera cayó por su peso nadie jamás oyó y los supuestos causantes de la deportación de las otras versiones nunca tuvieron el poder suficiente para expulsar a un personaje de la talla mundial del cubano. La última versión es la única que aparece documentada. Las otras solo fueron rumores. Puede encontrarse la confesión del DPP en la novela Tormenta Roja sobre México de Gonzalo Martre, página 236 y en la crónica Romberos de ayer, en su Instituto Veracruzano de Cultura, página 138 también de Martré. Pérez Prado adquirió la nacionalidad mexicana en 1980 y recibió los últimos años de su vida en su país de adopción. Falleció a la edad de 72 años en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1989 a causa de un paro cardíaco. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.